Huele a lluvia, huele a noche Aunque el cielo se despejó Huele a coco y chocolate Tú y yo, tú y yo, girl Why I did to you, cause I am addicted to you. Why I did to you, cause I am addicted to you. Hoy tú y yo somos igual, en la tierra jugó sucio y nos unió. Tus besos son algo especial, y te miro como bailas. Mm. No existen teléfonos, pues nadie va a dañar la conexión que tenemos al soñar. Hoy tú y yo somos igual. Te miro como bailas Las estrellas son el highlight para verte brillar La primera vez se empieza a con sal La segunda es reggae, la tercera es danza Y la luna nos hace bailar yeah. Mami parece que me conoce mm. Este tiene el tiempo con un roce Este mm. es una nota como en doce mm. Parece de día yo le ponen ritmo al amor tus gemidos son canciones que nos quitan el dolor de capitán navegar y una eternidad por tu sudor aprovechando que el viento hoy lo tenemos a favor no quiero que amanezca para que no te separes de mí otra vez pero no aguante el realismo de tus labios si en una explosión perder uh, estaba soñándote Hoy tú y yo somos iguales, estaba soñando que, tus besos son especiales, estaba soñándote. Hoy tú y yo somos iguales, estaba soñando que, tus besos son especiales, estaba soñando